Para nosotros los bolivianos el tener la salida al mar significa que tener la oportunidad de que miles de personas tengamos conocimiento cómo es el mar. Miles de los bolivianos no sabemos cómo es y en nuestra historia sabemos que en algún momento hemos tenido la posibilidad de haber llegado a conocer cómo es el agua, cómo es el aire, cómo se siente. significa muchas cosas, significa desde un punto de vista social histórico recuperar algo perdido. A nadie le gusta perder algo, por eso es que siempre se busca recuperarlo. Yo creo que mar para Bolivia es una deuda histórica que se tiene en ambos países, ¿no? Es una deuda de hermandad y es una deuda de romper un poco las barreras eh, nacionales, transnacionales y un poco crear esta hermandad este territorial, ¿no? Creo que es un acto de justicia. Son más de 100 años que estamos eh, enclaustrados, literalmente. Y creo que eh, es una deuda pendiente que si se cerrara de alguna manera que a ambos países les parezca bien, sería un éxito también para América Latina en general. ¿no? Históricamente, esos territorios eran de las naciones originarias, naciones indígenas. Ya con la República se han hecho esas divisiones de límites. Ahora un poco nos marcan esas fricciones entre Chile y Bolivia. Hay naciones que compartían un mismo idioma, ahí se encuentran los Aymaras. Entonces eso era de las naciones indígenas que ancestralmente... Existíamos. Eh, hay que recordar de nuestros antepasados los valores que nos han dejado por luchar por una comunidad, en este caso por un, por un estado o por un continente ¿no? donde se comparta eh, la riqueza que nos da esta bendita tierra. ¿no? El significado de salir al mar es. Eh... Debería traducirse en realidad a, hacia la propiedad de la tierra, ¿no? ¿Quién dice quiénes son dueños de la tierra y quiénes no? ¿Verdad? Y además, ¿cuál la intención de seguir conservando, no sé, pues así, mezquinamente o poniendo límites mezquinamente, cuando en realidad no se trata de eso, ¿no? Sino que hay intereses ocultos detrás. Nosotros nos matamos, nos odiamos, nos peleamos, pero los peleados no éramos nosotros, eran los de arriba, los del Estado, los de los intereses. ¿Y por qué nosotros seguimos en ese juego? nos favorece mucho menos ¿no? que si hay un, una ciudad que no tiene carreteras para conectarse con las otras ciudades y las otras ciudades tienen carreteras y pueden simplemente acercar el margen de la carretera a esa ciudad es solidaridad lo mismo con el mar creo que el mar es un derecho de todos los seres humanos el mar es para todos y no podemos dividirlo porque no hay manera de acercarlo todo no es para compartir y así de manera armoniosa Creo que la demanda que se está haciendo a nivel de, de, de Bolivia como Estado es una demanda legítima. Esperemos que progrese, pero que en el fondo lo que más deseamos, yo creo, como bolivianos también, no solo la recuperación del mar, sino pacificarnos, hermanarnos, construir un mundo mejor juntos. Los pueblos bolivianos y chilenos somos los primeros interesados en tener una, un buen acuerdo en esta materia, un acuerdo que tiene que discutirse con la gente, hablar, persuadir, pero yo creo digamos, mientras sigamos con esa lógica de un problema decimonónico, va a ser un poco más difícil una integración digamos, positiva entre dos vecinos que vamos a seguir siendo vecinos toda la vida. Bueno, antiguamente hemos tenido nuestras diferencias mediante una guerra y todas las cuestiones Pero sería una unidad o unir a toda Latinoamérica, digamos sí, Que es importante, aparte de que así podemos unirnos entre los chilenos Y tener, digamos, o sea, ser una familia como antes, digamos, y no, no estar discutiendo Yo creo que hay dos, dos ciudadanos chilenos, el que dice sí y el que dice no al que dice no, yo creo que hay que decirle que piense un poco con menos egoísmo porque, porque es una suerte de egoísmo. Y a los que dicen sí, pues gracias. Entre bolivianos y chilenos no ha sido un obstáculo para querernos, para buscarnos este tema pendiente, no lo es y, y eso es bueno porque quiere decir que somos pueblos que estamos cercanos de todas maneras. Eh, el mensaje que doy a los hermanos de Chile es siempre la la integración de la convivencia como personas, como seres humanos que eh, nos corresponde tener este eh, enlace, no no llevar a una discusión, a, una, a, a un tema de como si no fuéramos hermanos como personas que viviéramos, entonces pedir que nos relacionemos más entre nosotros eh, como personas. En vez de estarnos peleando por líneas imaginarias que en realidad no existen, yo creo que deberíamos unirnos, ¿no? realmente entablar, porque si hablamos acerca de todo el proceso que estamos viviendo, tanto Chile como Bolivia, tenemos muchas similitudes, muchos problemas en común, muchas crisis que se nos vienen y nos van a afectar a, a ambos países. ¿no? y si los vamos a decidir enfrentar de manera separada o simplemente mirando por nuestro bienestar y no viendo el bienestar colectivo, pues estamos jodidos. Eh, compartamos el mar, amigos chilenos, compartamos la soberanía del litoral y compartamos este territorio que al final solamente es una barrera imaginaria cuando nos separa y más bien que nos una. nuestros ancestros, nuestros pueblos vivíamos en armonía, el mar, el agua era un bien común de todos, entonces por lo tanto no hay un dueño, entonces no es un pueblo, no hay un dueño, sino todos bajo ese bien común tendríamos que convivir, beneficiarse, entonces es eso pueblos históricamente hemos convivido. Entonces,